Aparece el fantasma bajo la cama Hace unos días les presenté el caso de Josh Dean A quien su hija ha sido atacada por una entidad invisible Que aparentemente aparece bajo la cama Hoy les presentaré nuevos videos sobre el caso Ya que las cámaras de seguridad han vuelto a grabar momentos inexplicables En donde la niña sigue siendo la presa de un posible fantasma Josh en su cuenta de TikTok Subió el siguiente archivo, en donde se ve a la niña ser llamada nuevamente bajo la cama, por una entidad invisible. La diferencia es que ahora es de día. Josh nos muestra que bajo la cama, no hay absolutamente nada. Debido a la situación y conscientes de que su hija está pasando por una aterradora experiencia paranormal y sin saber cómo hacer frente a lo desconocido, han decidido dormir con ella. Pero esto no ha frenado a aquello que quiere llevarse a su hija. En el siguiente video vemos como la niña es despertada por ese fantasma, incluso con su papá a un costado. Okay. pero lo más aterrador estaba por suceder. En el siguiente archivo, venimos nuevamente a la niña durmiendo, ahora a un lado de su mamá. Pero inesperadamente, algo la despierta. Si observaron, la niña es despertada porque el muñeco con el que se duerme comenzó a moverse. Incluso ella lo abraza, pero al sentir su movimiento, termina por despertar. Da un giro y se dirige nuevamente al muñeco. Ella sabe que algo no está bien. ¿Será un fantasma? ¿Un duende? ¿O el amigo imaginario? Al parecer esa aterradora cosa vive en el muñeco. Veamos este otro video donde, mientras duermen, el muñeco se mueve. ...inquietantemente. Este caso me parece totalmente real... ...y se nota en las grabaciones... ...donde la niña en plena oscuridad... ...se levanta a jugar o a interactuar con algo que es invisible para nuestros ojos. Es la historia de muchas familias cuando tienen a sus hijos pequeños. Ellos ven algo que nosotros no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 Cuénteme sus experiencias similares a esta en los comentarios, y si tienen alguna evidencia paranormal en fotografía o video, envíenmela a mi correo oxlaoficial@gmail.com o a mi número de WhatsApp que está apareciendo en pantalla.